cuarto repaso. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Nadie que realmente se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Damos comienzo ahora a un nuevo repaso, conscientes esta vez de que nos estamos preparando para la segunda parte del aprendizaje en la que se nos enseña cómo aplicar la verdad. Hoy empezaremos a prepararnos para lo que sigue más adelante. Tal es nuestro propósito para este repaso y para las lecciones que siguen. Así pues, repasaremos las lecciones más recientes y sus pensamientos centrales de forma que faciliten el estado de preparación que ahora queremos alcanzar. Hay un tema central que unifica cada paso del repaso que ahora emprenderemos, el el cual puede enunciarse de manera muy simple con estas palabras, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, esto es un hecho y representa la verdad de lo que eres y de lo que tu padre es, este fue el pensamiento mediante el cual el padre creó a su hijo, estableciéndolo así como co-creador con él. Este es el pensamiento que garantiza plenamente la salvación del Hijo. Comencemos nuestra preparación tratando de entender las múltiples formas tras las que se puede ocultar muy cuidadosamente la falta del verdadero perdón, puesto que son ilusiones, no se perciben simplemente como lo que son, defensas que te impiden ver y reconocer tus pensamientos, rencorosos. Su propósito es mostrarte otra cosa y demorar la corrección mediante autoengaños diseñados para que ocupen su lugar. Comienza cada día dedicando cierto tiempo a preparar tu mente para que aprenda la libertad y la paz que cada idea que repases este día puede ofrecer. Haz que tu mente tenga una actitud receptiva, despejala de todo pensamiento engañoso y deja que sólo éste la ocupe completamente y elimine las demás. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Después de haberte preparado, lee simplemente cada una de las ideas que se han asignado para el repaso de este día. Luego cierra los ojos y repítelas lentamente para tus adentros. No hay prisa, ahora pues, estás utilizando el tiempo para el propósito que se le dio. Deja que cada palabra refulja con el significado que Dios le ha dado, tal como se te ha dado a ti a través de su voz. Deja que cada idea que repases este día te conceda el regalo que Él ha depositado en ella para que tú lo recibas de parte de Él. Comprueba y siente que es verdad. Dios te da las gracias a ti que practicas de esta manera el cumplimiento de su palabra y cuando expongas tu mente de nuevo a las ideas del día antes de irte a dormir, su gratitud te envolverá en la paz en la que su voluntad dispone que estés para siempre y que ahora estás aprendiendo a reivindicar como tu herencia.